Civil, tío, la, la civil. Madre mía, Hombre. ¿qué? Una raid con 24, o sea, 2468 personas. Nick Taboo, Nick muchísimas gracias por ese raideo. What the fuck? wow ¿Llegó el bugueo? ¿Qué cojones? Aquí 3000 personas viendo. La polla. O sea, la pollísima, Muchísimas gracias por ese raideo. Super random pick. O sea, what the fuck. Me parto la polla. Muchísimas gracias. Hey, yo. De Dios, el mundo este loco. Increíble. ¡Wow! <risa> <risa> Muchísimas gracias por ese raideazo. ¡What the fuck! <risa> hey, yo, bienvenidos a todos. Yo soy Papá J.O.P. He <risa> muchísimos juegos, la verdad, <risa> competitivos como el Leon, o Fortnite. Pero bueno, ¡Wow! Amazing. Muchísimas gracias por ese super raideo de nuevo. O sea, has dejado la pantalla super bugueada. Esto es Scoo, ¡Increíble! <risa> ¡Wow! Buenas, crack, ¿qué pasó, gente? Y yo, o sea, lo más insólito del mundo, increíble Fanatic, F-Fanatic, F-Fanatic, okay. F-Fanatic, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Wow, ¿cómo va vuestro sábado? Increíble, increíble Guapísimo Vaya sea, con casi 2 K de personas, pero qué coño Guapísimo me cago en mi puta vida. Muchísimas gracias, vamos. Wow. Amazing. Fantasmagóricamente Amazing. Estamos aquí en el Ligo Legends, Legends, de Clash, pero la verdad es que no estamos siendo muy, muy premiados, la verdad. Hemos perdido la primera y esta que es la segunda también. Fana, Fanati pecho frío. Pero seguimos con el pecho para adelante, partido. Vamos, cumplido? se bugueó, se bugueó completamente, eh. Magnífico. <risa> muchísimas gracias por todo eso. Follow, la verdad, o sea, increíble. ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo que a ver? ¿De dónde venís? Vamos, este campeón. Super grande, muchísimas gracias. Por ese super raideo. Es puto sábado, sí, guapísimo. De Argentina, guapísimo Nosotros somos de España, la verdad Streamer español, pero wow. arriba Argentina, punta pala Venimos de Nick, guapísimo Super grande Nick, a ver si Se desbuguea un poco la pantalla <ríe> Wow Sí, Nick. increíble voy Y yo, tío, tío, a ver A ver si me da tiempo a piquear El name, tío Estos son franceses, ya si perdemos Apago los <risa> sí, ya Yo por pillar ya lo pagaba, la verdad Pero... pero, ya, pero ya, ni ya. Es que vamos, ya hemos bajado tantas veces de cuadro. Submuertos sí. Creo que una vez sí que podíamos perder que una vez todavía no partidía por el cuadro bueno Por el cuadro de la pierna Ni sacó de Latinoamérica, ¿Es increíble de Latinoamérica Vamos ¿No? ahí, a ah, punta para Nick Ey, ey, ey, a ver, es que se está yendo el chat para arriba a full. Un momentito, señores, las posiciones antena, por favor. Yo? yo lo tengo puesto ya de support. Yo es que de otra línea no se juega bien, tío. Que son estos bichos, esos sí, son ahí, los stream okay. avatar. Yo iré en medio si me dejáis. Bueno, y me piqueo bien. <ríe> Perfecto. Eres un, eh, vamos a darle el super follow, tío. Muchísimas gracias, Nick Davon, por ese vale, super raideo. Es Increíble. Jugaba, ¿no? De un montón de personas, tío. Super grande. Sí. Este chaval. Hola, ahí. Yo, <ríe> Muchísimas gracias. Oh, yo puedo jugar top. Sí, oh, shit. Si sí, yo lo seguía, yo loco. Yo puedo jugar top, también. bueno, en verdad el EU es mucho mejor. Top. ¿Perdió Fanatic? ¿En que serio? Que ¿Perdió Fanatic? Yo puedo ver y me, me silencio oh, para es que, que sea. Que que venga, es, que <risas> es que si no estamos, la estamos la molestando, la verdad, la un poco ahí al equipo. Muchísimas gracias por ese raideo. Eh, bueno, ahora sí claro, que, sí, no que no Me, me, me he puesto nervioso, obviamente. Eh, yo soy Papá Gigomón. Streameo de forma competitiva y profesional Fortnite en su totalidad, pero también muchísimos otros juegos. Y vaya putada que perdiera Fanatic. Me parece súper extraño. Porque iba partiéndole en la cara a los chinos, eh. Cuidado. Que juego, vamos, yo en el y de nuevo, muchísimas gracias. Me cago en, en la verga. Sí, o sea, problema, Nick. <laughs> super Bigger. Yo con mía. No entendemos el tío. Muchísimas gracias. No <tose> David. No Ecos. Yaco con Mapla. No el Dios Rah. Akey, que lo que hay. Kataka, Yazar. Pibe ya. delivery, <ríe> Rau. Yo es que no sé llevarla. Martitros, Pibe es que no sé Delivery. <ríe> Urgot de... Light, de... qué de... puntazo. De... Pandemia, que muchísimas gracias. <ríe> pibe Delivery, wow, sois un mogollón de Peña. Muchísimas gracias de nuevo por ese super raideo. Se petó tomó mogollón, o sea, guapísimo. <ríe> super guapo, sinceramente. Porque, wea nosotros hemos perdido las dos primeras partidas. La verdad, hemos perdido la, las otras dos partidas. Te está, te está sí, el, el otro está jugando todavía. Ha sido una putadilla, sea, la verdad, eh, que hayamos perdido esta partida, sinceramente ¿Cómo? Hemos perdido no, súper rápido, equipo, rápido, la verdad no dar, Esta se gana, perro es <ríe> No le estoy un vicio que grande, ¿Qué? de tremenda serie aquí <ríe> Mira los avatares, están súper, súper bugueados los avatares, es increíble Súper <risa> increíble Sí, estamos en la clase, pero hemos perdido dos, sinceramente, ha sido una putada enorme La verdad, muchísimas gracias, <risa> que grande coilebuu soy ratatata <ríe> Increíble ¿Cómo wow, estamos? Eh, muchísimas gracias por ese raideo Lo vuelvo a repetir, es magnífico no. O sea, venir de DB, de, de, ¿no? Eh, la LSS, increíble La LVPS Pipa zombie, me queda a ver cómo, gana la... ¿Qué? cómo la ganan Perry O sea, hay un gran meme con lo de Perry Que es lo de Perry, tío <ríe> Super guapo, super guapo Por levantar la mano <ríe> Un vicio, ¿qué pasa? <ríe> Increíble. Muchísimas gracias por ese raideo, o sea, fantasmagórico. Increíble. Súper increíble. Ok. Pues eso, me encantan los juegos MMORPG, obviamente, y llevamos 11 años jugando a League of Legends, la verdad. Perros como amigo algo así, lo sé. Fanati ha perdido, Fanati ha perdido, increíble. No, Estamos esperando, la verdad, a ver si podemos entrar. ¿Sabes por qué? Porque Fanatic vale verga. Sale un Genshin Impact También he jugado a la Genshin Impact Muchísimas veces También lo hemos jugado Quiero cambiar mi Pokémon Y eh, mira, bueno eh, Como estamos aquí abajito eh, Os lo puedo mostrar Que si os vais a Stream Avatar eh, Tenéis abajito Justo Lo que podéis canjear A ver si carga, obviamente Ahora Ahora podéis cambiar bueno, podéis cambiar sí, tanto el Pokémon no, vale como vais muchísimo. O sea, solo tenéis que ganar una batallita o está directamente viendo el directo un ratico y farmeáis puntos del a matar a punta pala. Está bastante guay. Si queréis recomendárselo a Gnick da Bum, o sea, yo creo que será bastante chulo. Lo que pasa es que está súper bugueado, obviamente. Y es una pelea súper brutal. Eh, y de Argentina, me habéis dicho que venís de Argentina. Increíble. Muchísimas gracias por el raideo de nuevo. O sea, soy un streamer eh, con un, o sea, con muchísimas ilusiones, obviamente. Me gusta el competitivo, de eh, muchísimos juegos, sinceramente. Me encanta eh, jugar competitivo. Como os he dicho, llevo 11 años jugando al League of Legends. Pero bueno, me he tirteado. También de México. O sea, viva México, apunta para Nosotros somos de España, un pueblecito de. Bueno, de la comarca de Huelva, obviamente. Eh, somos de Ayamonte, que es un pueblo totalmente insólito. Pero hay muchos de Latinoamérica, de Latinoamérica, qué grandes, o sea, súper guay que la comunidad hispanohablante esté tan unida en ese aspecto, me parece súper chido. Yo soy de Ecuador, hostia puta, un saludísimo, vamos, y muchísimas gracias también por, por el estado, vamos, y por ese raideo, que la verdad no sé cómo ha parecido y cómo habéis a llegado aquí, ha sido como magnífico, o sea, me he quedado súper tracheado cuando he visto el raideazo. Madre mía, soy de Colombia, hostia puta, qué guay Colombia, tenemos un amigo de Colombia, amigo también de mi hermano, increíble. Super, ha perdido, super guay. loco. Ha perdido, El capeto. bro, ha perdido. No, Pastore, gracias también por ese follow, crack. Es, no Bienvenidos a ir. todos, madre mía. ¿Sí? me favorece a mi quiniela. No sé. Pero... Increíble no, pero... que, que perdido. Vaya ¿Sí? en serio, Vaya, Luz me Luz me <ríe> Muchísimas <ríe> gracias no, por la suscripción. Que coño, tío, no, también os vais a suscribir. O no, sea, ya. Guapísimo. No, Guapísimo. No, no, no Maricona, me cago la leche, muchísimas tenier. gracias por esa suscripción. A la final, a, a la semifinal. Guapísimo, tío, bienvenida a la Ojo, comunidad de Pupas Giovanni. Vaya, el Toma, ya, ya <risa> no pasa nada, amigo. Es una ayudita. <risa> muchísimas gracias siempre claro, por las personas que soy honestas y sois totalmente bondadosas en ese aspecto. Sagradas, stay blessed. Que grande, Juan! Muchísimas gracias también por ese mega follow, buenardo. Estamos aquí a ver si podemos empezar en breve. En breve. Pero, pero no se ha tirado la que... Pero nosotros se paquetitos.